Continuando con nuestra serie de editores de video, vamos a desarrollar entonces en, esta, en este video uno nuevo que encontré, se llama OpenShot. Es muy sencillo, una interfaz muy sencilla. Eh, ya les voy, voy a mostrar de dónde lo pueden descargar. O lo, más bien les voy a dejar el link acá en este video. Eh, tenemos acá en herramientas, pues las herramientas básicas para cargar los, los proyectos, abrir los proyectos, grabarlos, deshacer, rehacer, importar la multimedia, cambiar de perfil, en fin, por pantalla, exportar video. Bueno, entonces de aquí podemos agregar la multimedia pueden buscar la multimedia que, que tengan, agregarla, y aquí la agregarían, les va a aparecer acá. Aquí les aparece la multimedia, aquí los audios, aquí las imágenes y aquí en todo les va a aparecer todo. Lo único que tienen que hacer es cargarla, aquí les aparece la información, entonces simplemente aquí pueden cortar, tienen aquí unas tijeritas también por si quieren cortar aquí al interior. Pedacitos. está en alguna parte de, de, de video. Eh, el video, bueno, este, eh, cada track ya viene con su propio audio. ¿Sí? Entonces, eh, cada, eh, a diferencia de la otra línea de tiempo que en una línea viene eh, el el video y en la otra viene el audio estas ya vienen acá aquí van a encontrar efectos de transición que pueden aplicar a moviendo obviamente toca acá moviendo entre, entre ellos sí, ahí están el efectos pero toca aplicarlos bien pues ahí lo apliqué y aquí hay una serie de efectos también que que tienen vamos a ver si aplica ahí el efecto vamos a mirar aquí vamos a ver cómo las aplicamos eh, si pongamos este vamos a ver este vamos a aplicárselo a este color aquí ya lo aplicamos el de color miren el efecto ahí color saturado bueno eh, pues es muy simple de manejar tiene esta serie de transiciones, no se excedan por favor. Y listo, la línea de tiempo, lo básico. Eso es lo básico. Eh, pueden tener varias, eh, tienen cinco líneas de, para trabajar. O sea que pueden trabajar títulos también y toda esta parte. Eh, los títulos los trabajan por este lado de acá. Este título, vamos a mirar esos animados. Y aquí nos salen varias opciones. Vamos a mirar. Vamos a poner. Ah, bueno. Pronto no sea compatible eh, algunas subas. Vamos a hacer uno sencillito. Entonces, también nos salen aquí esta serie de, de, de, de propuestas. Nos salen esta serie de de recomendaciones en fin. vamos a cambiar los colores cambiar la fuente el fondo supongamos que lo vamos a hacer así y uh, nos arroja el título salen todos Vamos a ver dónde nos arroja el título, aquí nos arroja el título. Entonces, pues obviamente no lo puedo poner abajo. Ahí tendría que organizar la forma de los de los el orden de los videos. Sería algo como así. Así. Ah, Eso. Siempre en todos los títulos van encima. En las franjas de encima. Como para tener una idea más o menos de cómo funcionaría miren aquí y pues es muy sencillo muy intuitivo muy fácil de hacer eh, y las portadas simplemente venimos acá a exportar vídeo o venimos acá y acá en exportar ponemos el nombre elegimos la dirección donde lo vamos a exportar y eso es importante que eh, donde el formato en el que lo voy a exportar y la calidad. La calidad 720. Eh, um, vamos a ver si también acá nos deja exportar. Ah, bueno, también nos deja exportar ahí. Ahí comienza a exportar y listo, no lo ha cancelado porque realmente no hicimos nada. Bueno, espero que sea de mucha ayuda este editor. Y pues algunos de pronto que se están iniciando y en todo este tema, es un buen editor para ir experimentando. Espero que les sea muy útil.